Hola, soy Pérez López Muñoz, del grado sexto del colegio NICAP. Hoy voy a exponer la maqueta en mi ciudad. Esta es la maqueta de las ciudades donde vivo. No está realizada a escala, pero tiene varias características de la ciudad de Armenia. En la maqueta hay varios sitios del norte de la ciudad. Está el Coliseo del Café, Pesecho, que es el local de mi papá, el Museo Quimbaya, y el condominio Oro Negro, amanecer donde mi familia y yo vivimos. La ciudad de Armenia, también llamada la ciudad milagro, es muy agradable. De clima muy acogedor y donde todo queda relativamente cerca. Armenia es la capital del Quindío, el departamento más pequeño del país. Está situada en la región del eje cafetero. Tiene una superficie de 650 kilómetros cuadrados a una altura de 1.483 metros sobre el nivel del mar. Hace parte del paisaje cultural cafetero, incluido en la lista Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Esta ciudad es un territorio de suelos fértiles, asentadas por una topografía quebrada. Limita al oriente con Calarca, al nor noroeste con Salento y Circasia al occidente con Montenegro y al suroeste con la Tebaida. Nuestro municipio cuenta con todos los servicios públicos, como el servicio de telefonía, internet, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y gas natural. Armenia está cerca de muchos lugares turísticos, como el Valle de Cocora, el Parque Nacional del Café, Panaca, el Jardín Botánico, entre otros, teniendo como referencia uno de los hoteles más importantes de la ciudad, el Hotel Armenia. Esta sería la distancia aproximada para viajar a estos lugares. En Armenia las direcciones se ubican de acuerdo a los números de las calles y carreras. Existiendo una nomenclatura urbana, que enumera también edificios y apartamentos, existen algunas estructuras de arquitectura tradicional. Los edificios y las construcciones de la ciudad tienden cada vez a modernizarse, dejando ver en sí diferentes formas geométricas. Armenia crece y se moderniza, pero aún se advierte la vida tranquila del pueblo porque las zonas ru rurales están muy cerca, por las costumbres y el trato de sus gentes, y el disfrute del buen café, preparado en medio de amenas tertulias, montañas, fauna, flora y mucha riqueza hídrica. Para terminar, es importante preguntarle, ¿cómo puedo mejorar las condiciones de vida a partir de conocer y entender el espacio habitable? Importante, para participar en nuestro entorno y hacer de este lugar mejor, el primer paso es reconocer sus dinámicas ambientales, históricas y sociales, pues nadie defiende lo que no ama y no conoce. Esta fue la descripción de mi ciudad. Espero que les haya gustado. Hasta luego.